Debemos de poner a las mujeres a la cabeza de los proyectos de agua y saneamiento para conseguir su empoderamiento y conseguir la igualdad.